Una vez que hemos definido nuestro esqueleto, nos pasamos al punto 3.3, que es especificar de la otra parte, es decir, del archivo de entrada, cómo se van a generar nuestros datos. ¿Vale? Entonces, en vez de seguir ahora el vocabulario eh, que tenemos definido, lo que vamos a utilizar es, o donde nos vamos a fijar, es en el archivo CSV que ya hemos limpiado y preparado eh, en en OpenRefine. Cabe destacar que lo que vamos a hacer es referenciar los nombres de las columnas, por eso es muy importante tener los nombres de las columnas, de nuestro archivo, de esta forma, con el dólar y entre paréntesis, ¿vale? Pero lo primero que debemos hacer es indicar cuál es el nombre de nuestro archivo, ¿vale? En este caso, eh, nosotros lo hemos guardado aquí arriba como terrazas-madrid.es eh, por lo que, en vez de nombre de archivo, ponemos terrazas-madrid.es.csv y esta parte la dejamos eh, sin tocar. ¿vale? Con eso eh, deberíamos evitar los espacios en los nombres, tanto en, en los nombres del fichero como en el nombre de, de las columnas del csv. ¿vale? Eh, y, eh, y con esto completaríamos el paso 3.3.1. ¿vale? A continuación, eh, lo que debemos hacer es um, generar el sujeto, ¿vale? Eh, o indicar cómo se va a generar el sujeto. Esto lo vamos a hacer en esta regla de aquí arriba, que ya tenemos definida parcialmente, tenemos definida la parte constante, y nos faltaría la parte de la derecha, ¿vale? Entonces, lo que debemos hacer es ir y fijarnos en nuestro archivo CSV y uh, buscar... Eh, un valor que nos identifique únicamente a la terraza, ¿vale? En este caso puede ser eh, una sola columna o pueden ser conjuntos o combinaciones de diferentes columnas. vale eh, En este caso, eh, bueno, eh, antes de OpenRefine o simplemente eh, yendo al PDF de, que nos proporciona el Ayuntamiento de Madrid, sabemos que el ID terraza identifica este valor, ¿vale? el 2.706, 2.707, identifica únicamente cada una de las terrazas de este conjunto de datos. ¿vale? Entonces lo podríamos utilizar para eh, generar nuestro, eh, y es un buen valor para generar nuestro, eh, mm, entonces lo único que debemos hacer es eliminar este ejemplo de nombre de columna uni y poner el nombre de la columna y de terraza. Si no encontrásemos una sola columna, podríamos eh, concatenarlas utilizando pues aquí otro nombre eh, pues nombre 2 por ejemplo de otra columna ¿vale? o simplemente o también sin guión y poniéndolo todo junto simplemente asegurarnos que cada una de las filas de nuestro eh, de nuestro fichero csv identifica únicamente a cada uno de los recursos y por tanto una combinación única o un valor único en esa fila eh, en generaría eh, o identificaría únicamente esa terraza vale ¿Qué es lo que queremos bien entonces eh, ya hemos terminado con el sujeto y ahora deberíamos rellenar el apartado de eh, propiedades de datos vale en este caso lo que tenemos que hacer es irnos eh, o tanto al pdf que nos pro puede proporcionar el, el portal de datos eh, como es en el caso del Ayuntamiento de Madrid o directamente al archivo CSV que tenemos y fijarnos qué tipos de datos tenemos. ¿vale? Algunas veces eh, podremos tener datasets que no contengan todos los datos que se necesitan o que se requieren para instanciar eh, una, una clase. Entonces lo primero que debemos hacer es fijarnos en los nombres de las columnas o en la descripción y uh, de, nuestro, de nuestras reglas eliminar aquellas que no eh, aplican. En este caso, eh, nos hemos dado cuenta que esquema no tenemos los datos del teléfono y no tenemos los datos del esquema URL, por lo tanto, eliminamos esos valores y, eh, y nos hemos dado cuenta, por otra parte también, esto es una modificación que podemos hacer nosotros, eh, que tenemos eh, varios um, esquema opening hours, ¿vale? Tenemos horario de inicio de lunes a jueves, horario de fin, eh, bueno, horario de inicio y horario de fin de lunes a jueves, horario de inicio uh, en, otro, en otro horario, de viernes a sábado. Eh, entonces, eh, como queremos instanciar todos estos datos, queremos instanciar de lunes a jueves y de viernes a sábado, eh, pues eh, lo que debemos hacer es, uh, es que, como tenemos uh, varios formatos, pues vamos a... Eh, cuadriplicar, definir cuatro veces estas reglas. Eh, por lo tanto, eh, lo, que, lo que vamos a hacer es, para indicar las horas de cierre y apertura, de lunes a jueves y de viernes a domingo en periodo estacional y anual, porque esa información sí la tenemos. Entonces, como son combinaciones diferentes y se refieren a diferentes eh, datos, lo podemos eh, duplicar triplicar o poner cuantas veces queramos este tipo de este predicado los podemos repetir para eh, capturar la información que nosotros queremos luego que aparezca en nuestro alrededor ¿Vale? bien entonces ahora lo que debemos hacer es eh, ver cómo vamos a rellenar eh, nuestras propiedades la primera sería es con superficie y eh, pues siguiendo el pdf otra vez o la información que nos proporciona el ayuntamiento o indagando nosotros, podemos ver que hay una, un valor que es eh, de superficie estacional. Vale, en este caso vamos a utilizar los valores estacionales eh, porque así lo indica el vocabulario. Entonces eh, lo único que tenemos que hacer es dólar eh, paréntesis y poner el nombre superficie es de nuestra uh, columna hay que tener cuidado con utilizar exactamente el mismo nombre con las mayúsculas y las minúsculas. El número de mesas autorizadas, por lo tanto, eh, lo hacemos de la misma manera, y es mesas es, y el número de sillas autorizadas es, eh, si no me equivoco, sillas es. Y ya tenemos completadas las primeras tres reglas. A continuación, lo que debemos hacer es utilizar eh, estas propiedades para definir la hora o el horario de lunes a jueves estacional, el horario de viernes a domingo estacional, el horario y el horario anual de lunes a jueves y de viernes a domingo. En estas propiedades, en estos objetos, eh, podemos concatenar eh, strings, es decir, cadenas de caracteres nosotros propios que sean constantes eh, con valores de nuestras columnas. ¿vale? Entonces, como, como en este caso lo que queremos hacer es... Eh, definir por ejemplo en este caso el periodo eh, o el horario de apertura vale del periodo estacional de lunes a jueves entonces lo que hacemos es poner esto ya lo tenía copiado de antes estacional lunes jueves y ponemos horario de apertura pues eh, será hora ini lunes jueves lunes jueves es y ponemos luego el esta es una forma se podría hacer de otras obviamente fin lunes jueves lunes jueves es. Entonces, como comprobaremos aquí, tenemos uh, um, horario INI lunes jueves jueveses, horario FIN lunes jueveses. Entonces, pues es lo mismo que estamos poniendo. Y lo, lo, lo tenemos que repetir para viernes y sábado, eh, por lo que será viernes, pues viernes domingo. Viernes, domingo. domingo, domingo ¿vale? Y será, en vez de lunes jueves, será viernes y sábado viernes y sábado y lo mismo para no, y lo mismo para el periodo pre anual pero en vez de estacional ponemos a nuestra manera estacional y en vez de ese es R y exactamente lo mismo para viernes y sábado anual de viernes a domingo horario y aquí cogerá atrapará el horario eh, de inicio de viernes-sábado de real y el horario final de REAL. Bien, hemos terminado la parte de los uh, predicate eh, object maps de las propiedades de eh, dato y con esto ya estaría. Esto lo daríamos por y si no tuviésemos más reglas pues empezaría y lo pasásemos por nuestra herramienta, empezaría a generar datos Madrid, recursos, terrazas, la primera fila sería 2.706, es una terraza, tiene una superficie, cogería el valor de superficie eh, que estaría por aquí, eh, le pondría que es un XSW Flow, lo mismo para el número de mesas y generaría todas estas cadenas de caracteres del horario estacional de lunes a jueves, cogiendo los valores columna a columna, ¿vale? Y pasaría, o sea, eh, procesaría todas las columnas. Bien, pasándonos al siguiente. Eh, al siguiente paso que sería el 3.3.4 debemos realizar el mismo paso eh, de las propiedades que contengan eh, que tengan scope concept eh, en valor del rango, vale eh, el campo eh, se pondrá es la URI base que ya la tenemos aquí vale y una referencia a la cadena de caracteres eh, que hemos definido vale entonces eh, podemos buscar aquí anual que era esta no eh, que es um, Uh, si no me acuerdo mal, um, uh, uh, uh. a veces descripción periodo terraza, ¿vale? Eh, o ID periodo terraza, perdón. Este es, este es el valor que queremos coger para generar, porque sabemos que siempre va a ser anual, anual, anual o eh, estacional, estacional, estacional. Entonces, cogemos este valor, ¿vale? Eh, por eso es también un, el Sublime nos resalta los datos, o si no, lo podríamos estar mirando en OpenRefine, sería también lo mismo. Eh, y lo que debemos hacer aquí es generar nuestros los valores, entonces ponemos siempre eh, una barra para que genere correctamente y eh, aquí ponemos el nombre de eh, nuestro, nuestra columna. Entonces, de la misma manera que los otros, pero en este caso es para los scores concept, ¿vale? sería scores con eh, periodo de funcionamiento y aquí aparecería una URL, una URI, ¿no? que sería... Eh, pues, vocabling, data.test, eh, datos abiertos, cost, comercio, periodo de funcionamiento y siempre, porque nos hemos asegurado de haberlo hecho correctamente en OpenRefine, será anual o eh, estacional, ¿vale? que era lo que nos pedía el vocabulario. Bien, siguiente y por último, nos faltarían estas uh, tres eh, funciones. vale En este caso, um, lo que podríamos hacer es que lo que nos falta por cubrir es esta parte de abajo. Bien, en este caso, en este en, para rellenar las propiedades de objeto de este tipo de relaciones, um, hay dos casos. El primer caso es que, y suele ah. ser bastante habitual, que la información de dos clases, imaginemos, de local comercial y de terrazas, están o se encuentran en el mismo archivo. ¿vale? Es decir, que somos capaces de extraer eh, toda la información de terrazas y de locales de un mismo archivo si ese es el caso vale y cómo sabemos eso bueno sabemos eso que porque eh, nuestro local comercial ¿vale? nuestro mapping de local comercial que hemos definido antes si nuestro nombre del archivo es terrazas madrid csv si es este es exactamente el mismo que este, vale entonces si es nuestro caso en el que vamos a instanciar o vamos a generar recursos de clases diferentes a partir de un mismo archivo y tenemos una relación entre esas entidades, lo único que tenemos que hacer en este caso es eliminar, ¿vale? Eliminar la parte de condición hacia abajo. Todo esto, lo único que hacemos es borrarlo. ¿vale? Y lo único que le decimos es que se relacione con. Local comercial. Como es el mismo archivo, ya va a saber que va a ser fila a fila. Eh, y esto lo que va a generar al final es un http datosmadrid.es recursos, terrazas y de terraza, pertenece al local, ¿vale? Y va a coger el sujeto de local comercial, en este caso datosmadrid.es recursos local comercial, y en este caso tenemos el ID del, del local, ¿vale? Eh, me he saltado un paso, pero. Eh, para que veáis y aquí de hecho falta un dólar para que veáis vale que lo que generaría sería el sujeto de nuestro recurso uh, terraza eh, pertenece a local y el sujeto de eh, el mapping eh, que hemos puesto o sea de la clase que hemos puesto aquí vale y con eso eh, cerraríamos. Este es el caso tanto para local comercial como para esquema de adres. ¿vale? Eh, la dirección postal también la teníamos en los, en los datos, por lo que nos podemos, podemos eliminar esto. En el caso de licencia de apertura es un poco más complicado, ¿vale? porque licencia de apertura, eh, los datos, eh, si nos acordamos, si vamos al, al catálogo de datos abiertos eh, y buscamos censo eh, y local como nos, eh, si nos acordamos las licencias venían censo de locales con información de licencias venían en un fichero aparte vale entonces tenemos por una parte las terrazas por otra parte el, el censo de locales con información de licencia pero tenemos un, una información de nuestro vocabulario que está aquí que nos dice que de alguna manera tenemos que relacionar terraza con licencia de apertura vale entonces como están en dos archivos diferentes lo que debemos hacer es que ya sabemos que vamos a tener que incluir un segundo archivo en nuestra regla de mapeos entonces tendríamos que coger el archivo de, eh, de licencias pasarlo por OpenRefine, eh, prepararlo etcétera etcétera por lo tanto lo que podríamos hacer es eh, pues, descargar el archivo de licencias es muy grande ya lo, eh, yo ya lo he hecho y inspeccionar ¿Vale? ¿Y qué tenemos que intentar encontrar? ¿Vale? Pues tenemos que intentar encontrar una forma en los archivos que un identificador columna a columna ¿Vale? Eh, sea el mismo eh, en, los dos, en los dos archivos. Es decir, que eh, tenemos que buscar una propiedad ¿Vale? Que relacione de alguna manera nuestras uh, terrazas con sus licencias ¿Vale? En este caso eh, yo ya he inspeccionado eh, el archivo de, de licencias y he visto que también tiene un identificador de locales. ¿vale? Como hemos visto antes, porque ya lo hemos hecho para eh, para locales, nosotros en, el, eh, en Terrazas de Madrid también tenemos la identificación de los locales. ¿vale? Entonces, la terraza eh, va a tener la licencia que vaya a tener el local. Por lo tanto, eh, lo único que tenemos que hacer es, en este apartado de aquí, abajo, ¿vale? Tenemos que cambiar los nombres de las columnas por los nombres de las columnas que coincidan y nos eh, permitan hacer ese, ese match, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, en este caso coincide, ¿vale? Los dos, eh, las dos columnas, la primera siempre va a ser de nuestro archivo terrazas, ¿vale? Y la segunda, que sería otro triple smart que tendríamos por aquí, que sería de licencia de apertura, ¿vale? Eh, pongámonos por el caso. Eh, siempre que queramos hacer otro triple map podemos copiar y pegar, hay que tener mucho cuidado y poner licencia, bueno, o directamente copiarlo aquí. Y aquí tendríamos, en vez de eh, terrazas, licencias, ¿vale? Y aquí, licencia, apertura, ¿vale? Y aquí tendríamos, por ejemplo, ID de licencia o algo así. No, no he inspeccionado, eh, bueno, eh, tendríamos que sacar el identificador, ¿vale? Como hemos hecho antes. Eh, sería un scope, eh, licencia, apertura y tendría sus propiedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como los archivos licenciados de Madrid y terradas de Madrid son diferentes, tenemos que buscar una forma de enlazarlos, ¿no? En este caso, pues como he dicho, tenemos el ID local y también en el de en el de terrazas tenemos una, una columna que es id local ¿vale? en general estas relaciones siempre van a ser muy sencillas eh, y van a ser eh, fáciles de encontrar eh, eh, y es una forma de enlazar dos archivos eh, en el caso de los de, de los, um, um, de los eh, de los datos, de los conjuntos de datos, de los portales abiertos. Este tipo de relaciones no es muy comunes, ya que los conjuntos de datos se suelen formar por un solo archivo. Pero es importante mencionarlo, que cuando hay varios archivos, la forma de relacionarlos es así y a través de un identificador que los relaciona. Bien, con esto terminaríamos el paso 3.3, que es rellenar todos nuestros ficheros, eh, todo nuestro fichero de reglas con las referencias a, la, a las columnas de nuestro archivo CSV. Por último lo que nos faltaría sería definir o eh, identificar cómo generar nuestras reglas eh, o cómo incluir eh, nuestros valores de um, reconciliación que hemos utilizado con Wikidata a partir de OpenRefine. Es decir, eh, estos datos que nos ayudarán luego a enlazar con otros eh, ficheros o con otros conjuntos de datos externos como puede ser Wikidata. Bien, buscando en la documentación hemos encontrado que, eh, aunque eh, no aparece en el vocabulario eh, inicial, hemos visto que eh, local comercial sí tiene eh, un, eh, una propiedad eh, en la que podemos añadir el distrito, ¿no? eh, que sería esta. ¿vale? Una de las posibilidades que podríamos hacer es utilizar eh, nuestra URI de Wikidata ¿no? y poner simplemente SDAM distrito y el valor de Wikidata, ¿vale? Es decir, podríamos ir aquí a local comercial y poner eh, SDAM distrito. Eh, bueno, SDAM no lo tenemos añadido, ¿vale? Habría que ver eh, cuál es nuestro, nuestro uh, cuál sería eh, el, el prefijo que es de vocabulario por lo que sería el territorio hay que tener con cuidado y agregarlo ¿no? entonces sería sdam y lo agregamos aquí y ponemos un package. y entonces aquí podríamos poner eh, pues como habremos llamado a la um, a la um, al valor que sea Wikidata distrito no pues nos lo podemos copiar y lo ponemos aquí y añadimos iri porque eso va a ser un iri esta sería una posibilidad pero no sería la completamente correcta no si lo queremos hacer mejor aquí tendríamos que hacer un predicate object map de este tipo vale deberíamos hacer algo así que fuese Stamp distrito vale y como podemos instanciar la clase eh, distrito pues el mapping distrito no y lo que deberíamos hacer sería añadir un nuevo triple map distrito recomendamos siempre copiar y pegar eh, los las fuentes para usar o los pies para que quiero ver bien aquí pues, yo creo podríamos extraer la información gracias porque nos no ha descrito que dado lo concilia más Aquí, eh, como siempre, seguimos siempre las mismas reglas. En sujeto es lo mismo, pero en este caso distrito. Y aquí podríamos poner, pues... Eh... Mira, aquí tenemos el ID de distrito local. Pues deberíamos utilizar este, ¿no? ID de distrito local. Eh, lo que vamos a instanciar es un distrito, por lo que será stamp. De la clase distrito. Y... ¿Cómo añadimos entonces nuestras referencias a, a, a, a, a nuestro wikidata? Eh, vale, en este caso. Lo que debemos hacer es uh, utilizar una propiedad que se llama all. Dos puntos. Same as. Este es nuestro ¿Qué que lo que hace. Es un predicado parecido a, a, a RDF type, ¿vale? Es, siempre va a ser este. Lo que hace es que, aunque no exista nuestro vocabulario, nosotros lo podemos añadir. Lo que hace es decirle al vocabulario que esta, esta instancia que se va a generar aquí, este datos Madrid, recurso distrito, barra y de distrito local, ¿vale? Es exactamente lo mismo o eh, es lo mismo que nuestro Wikidata reference, ¿no? Eh, nuestro Wikidata distrito, Wikidata distrito era ¿no? eh, le ponemos otra vez la IRI, no nos acordemos esto habría que terminarlo con todas las propiedades de edito eh, porque podemos, por ejemplo podemos ver aquí que tiene un identifiers un oficial name un label vale eso lo tendríamos que ver en el vocabulario de, en, de territorio como como eh, especifica el, la información del vocabulario que tenemos nosotros aquí eh, y de esta forma ya tenemos, o de esta forma ya conseguiríamos al generar el RDF un uh, vocabulario o un dataset de cinco estrellas. Con esto terminamos eh, el ejemplo de generación de reglas y eh, tanto en el repositorio hay, eh, está completo este ejemplo con los, con los archivos de entrada que genera eh, y, que, y el RDF que genera a continuación y eh, otros. Eh, eh, esqueletos eh, de eh, otros vocabularios del de proyecto de Ciudad de